Hola a todos, hoy es un día muy especial porque voy a compartir con vosotros una de, de mis recetas más queridas porque llegué a ella eh, después de, de muchos años haciendo este plato donde fui quitando eh, productos de, de aquel primer arroz meloso de bogavante que, que probé y, y estoy muy, muy orgulloso y muy contento de, de esta receta eh, que quiero compartir hoy con vosotros, como os decía, porque vais a descubrir cómo de una forma muy fácil y siguiendo los pasos vais a tener un arroz meloso de bogavante espectacular que va a saber a Bogavante, acompañado por el arroz, que va a absorber todo, todo lo que el Bogavante nos da. Para mí el Bogavante es el, el rey de los mares. Eh, tiene una potencia eh, brutal, brutal, que no necesita nada, nada, nada. Él solo es, es el rey. Eh, yo me acuerdo que me, decía, me decían mis padres, del amar el mero, y de la tierra el carnero. Bueno, pues no, no es verdad. De la mar el bogavante, el rey. Y de la tierra el chuletón. <ríe> el chuletón. Eh, ¿Preparados para, para descubrir la receta? Pues venga, vámonos a la cocina. Bueno, pues vamos con el rey de, de la receta de hoy Es un bogavante canadiense, ha pesado medio kilo Y algo importante es que yo le pido al pescatero que me lo prepare un momentito antes de llegar Mirad, con las pinzas yo lo que hago es golpearlas para que queden así abiertas Y luego sea muchísimo más fácil de comerlas es muy importante que el bogavante sea fresco. Cambia mucho el, el, el sabor, si está congelado o está cocido, porque los jugos que nos aporta y la tensión de la carne eh, es incomparable. Mirad, mirar esos jugos. Es que eso es oro, oro a la hora de hacer la, la receta. Y ya lo veréis. Os dejo los, los ingredientes abajo. En la, en la descripción con las cantidades. Con este bogavante podríamos comer cuatro personas. Yo lo voy a hacer para dos. Pero con un bogavante de medio kilo tenemos más que suficiente para comer cuatro personas. Pues vamos a empezar con los ingredientes, como siempre, para tener todo bien preparado. Vamos a empezar rayando el tomate, un tomate entero lo vamos a rayar y lo vamos a reservar también mmm, la añora la vamos a abrir y le vamos a quitar las pepitas ya tenemos todos los ingredientes preparados así que vamos a empezar encendemos el fuego yo lo voy a hacer este arroz meloso de bogavante en esta olla de hierro que es de hierro fundido es una verdadera maravilla la tengo más de 20 años y está como el primer día cuando ya vemos que el aroma en la olla a ajo es el adecuado y como siempre insisto que no llegue a quemarse lo que queremos es un aceite con sabor a ajo pero no quemado entonces retiramos los dientes de ajo e introducimos el bogavante lo primero que vamos a introducir es la cabeza con la piel eh, tocando la base de la olla eh, luego introduciremos las pinzas y por último introduciremos el tronco una vez lo hayamos introducido todo los jugos que veis ahí procurar vertirlos en la zona de la cabeza porque eso es oro ¿eh? o sea eh, eso es uno de los detalles para luego tener un arroz de bogadante increíble entonces el sistema es el siguiente nosotros ahora solo queremos sellar la cola y las patas entonces las, la cola la vamos a tener un par de minutos que selle nada más pero que por dentro siga cruda lo mismo con las patas las, las colas las vamos a dejar un par de minutos y las pinzas las dejaremos cinco minutos la cabeza va a estar durante toda la cocción de la, de la del arroz de, de bogavante porque la cabeza es la, la clave es la que nos va a hacer un, un, un suquet, ¿eh? un, un fumet, un fumet de, de, de bogavante absolutamente exquisito. Pues ya hemos sacado el, el tronco y las pinzas. Nos queda la cabeza en la olla. Ahora es momento de salar de salar de forma considerable no abundante pero salar bien la cabeza para que suelte todos sus jugos y una vez hecho esto añadimos el tomate el tomate dejamos que se sofría durante unos minutos 3-4 minutos y una vez esto ocurra añadiremos el pimentón el pimentón como siempre os digo es eh, no, no llegará al minuto no llegará al minuto que mm, se sofre un pelín pelín pom, y, y añadimos el agua y una vez añadamos el agua añadimos también la ñora la proporción de agua que yo utilizo para el arroz meloso es de 7 a 1 y dejo el, el caldo entre 30 y 35 minutos cociendo los primeros 4 o 5 minutos a fuego fuerte porque no quiero que baje la temperatura del, de la cabeza del bogavante para que suelte sus jugos no quiero que se contraiga eh, una vez ya está hirviendo el caldo lo bajo al mínimo y lo dejo que se haga a fuego lento ya os digo sobre unos 30 35 minutos y la proporción de agua 7 a 1 ya veréis qué fumet de bogavante se, se crea con este con, de esta forma no necesita vino blanco no necesita coñac, no necesita eh, caldo de pescado, no necesita nada. Para mí el bogavante es el rey, es el rey del, de los mariscos, porque tiene una potencia de sabor en sí misma que lo hace absolutamente diferente. El, la langosta, si queréis, es más suave, más exquisita, pero pero para mí es el bogavante porque tiene una potencia un sabor es que en sí mismo no necesita absolutamente nada no necesita nada el único que, que quizás no quizás no seguro le, le gana en potencia de sabor es la cigala de fuerza lo que ocurre es que la cigala de fuerza es muy difícil de conseguir yo la, la he visto muy pocas veces eh, si algún día consigo una haremos un, un arroz o una caldereta y ya veréis qué espectáculo pero ya os digo es muy difícil de conseguir la cabeza además la vamos a conservar la vamos a conservar dura, durante toda la cocción y, y la vamos a dejar en la presentación porque muchos comensales les encanta eh, rebañar la cabeza y la cabeza además eh, digamos se ha ido deshaciendo y ha ido soltando su esencia en el caldo con lo cual la vamos a dejar en la presentación de la olla bueno pues han pasado los 35 minutos es momento de añadir el arroz antes de añadir el arroz vamos a coger el punto de sal definitivo del caldo lo probamos vemos cómo lo tenemos si necesita eh, un poco de sal se le añadimos y acto seguido el arroz eh, si vemos que lo tenemos bien de cine. que vemos que nos hemos pasado de sal por el motivo que sea a la hora de salar la cabeza añadirle un poquito de agua y dejar que se cueza unos minutos más para que rebaje cuando ya lo tenemos en el, en su punto de aroma añadimos el arroz y una vez añadimos el arroz el mismo sistema eh, subimos la potencia de calor durante los primeros 5 minutos que el arroz baile eso es importante burbujitas y el arroz con mucha marcha ahí bailando luego bajamos bajamos al, al mínimo y dejamos que se cocine a fuego lento tiempo aproximado unos 17 minutos cuando falten 5 minutos es decir, cuando lleve 12 minutos cociendo el arroz, añadiremos las pinzas y que entren dentro del caldo. Y de la misma forma, cuando falten 2 minutos, o sea, el arroz lleve 15 minutos eh, cociendo, añadiremos los troncos para que en esos dos últimos minutos se acaben de hacer esta receta es la esencia de lo simple la pureza del sabor auténtico eh, ya cuando lo hagáis lo vais a comprobar esto es bogavante en estado puro que junto con el arroz que es el vehículo ideal para darle consistencia Tenéis, tenéis un plato realmente exquisito ahora como toque de exquisitez final vamos a añadirle un poquito de azafrán eh, cogemos del propio caldo calentito eh, añadimos ahí el azafrán removemos para que el azafrán ah, <coughs> perdón eh, nada estoy estoy con covid eh, para que lo sepáis estoy con covid eh, y bueno la garganta hecha polvo eh, entonces mmm, removemos el caldo calentito y, y nada y lo y lo añadimos al, al caldo yo la primera vez que probé el arroz de bogavante eh, Recuerdo que, que me lo hicieron con caldo de pescado, me pusieron gambas, eh, creo que llevaba algo de garrofón, o sea que es una alubia valenciana, en fin. Y bueno, me gustó mucho, pero vi que le faltaba algo. Y con el tiempo he llegado a esta conclusión. Yo he mirado muchas recetas, todas muy respetables, pero mmm, de verdad, hacerlo así, porque es algo absolutamente fuera de lo común con un sabor abogavante, auténtico y, el, y una pureza en, en el bocado que es algo increíble ya me contaréis, ya me contaréis cuando, cuando lo hagáis otro detalle importante es cuando ya vamos a introducir las pinzas y el tronco sacamos la cabeza Sacamos la cabeza y ya la reservamos eh, para que, digamos, sea la, para la cocción final. La cabeza ya ha cumplido su papel y ya la pasamos a, a, a la bandeja de presentación en caso de que queramos presentar la, la cabeza. Mirad, aquí veis cómo ha reducido el caldo y cómo debe quedar. ¿Lo veis? Así, suelto pero al mismo tiempo caldoso, pero un caldo que debe ser como una crema, no debe estar líquido, eh, crema, eso significa meloso, miel. Y llega el momento de emplatar. Mm, yo he sacado la cabeza eh, aparte para que la veáis cómo, cómo queda. Cuando se trata de arroces melosos, o sea, los arroces secos, eh, nosotros solemos comerlos en la, en la propia paella, pero cuando se trata de un arroz meloso, eh, sí que lo emplatamos, porque el arroz meloso mmm, gana, gana con el, con el tiempo, eh, sí, es muy curioso. Eh, siempre decimos que, que la repetición o sea nos ponemos un poquito y comemos y dejamos dejamos en la olla y la repetición aún está más bueno todavía ha cogido más más cuerpo el, el arroz bien eh, eh, a ver eh, eh, os, he, os he sacado para que veáis la cabeza en la bandeja mmm, podemos poner el bogavante ¿Eh? o podemos servir individualmente en la cabeza o en el propio arroz para quien la quiera porque yo tengo muchos muchos amigos muchas amigas que les encanta chupar la cabeza y, y, y, y comérsela entera entonces como este arroz de bogavantes para dos personas pues bueno le ponemos un trozo de le ponemos una pinza y le ponemos un trozo de tronco y en, y en la bandeja voy a poner la cabeza y el, el trozo de tronco que, que sobra para quien lo quiera luego también otra opción es servir solo el arroz y en la bandeja el bogavante para que cada uno elija cómo quiera cómo quiere comerlo porque hay, hay también personas que, que digamos los tropezones o los pues le molestan y solo quiere comer arroz y el bogavante aparte aquí es importante que veáis esto así es como debe de quedar lo veis queda suelto suelto pero al mismo tiempo consistente lo que lo que os digo siempre el arroz tiene un punto y el arroz no espera este arroz meloso está para comer ya espero que os haya explicado muy bien cómo hacerlo paso a paso eh, si tenéis alguna duda cualquier cosa ponérmelo en los comentarios porque de verdad es un plato absolutamente exquisito ¿Qué me decís? Espectacular, ¿eh? O sea, hacerlo y probarlo, os lo pido por favor. Y veréis algo totalmente nuevo, nuevo. Bogavante, con sabor a bogavante. Nada más, nada más, no necesita nada más. Eh, por sí mismo ya lo tiene todo. Entonces, ¿para qué enmascarar? No tiene sentido, ¿verdad? Muy bien, ya espero vuestros comentarios cuando lo hagáis. ¿eh? Eh, aquellos que no me conozcáis, os invito a suscribiros al canal, comentarios cuando lo hagáis a ver qué os ha parecido, o si tenéis alguna duda, comentarlo eh, y yo os contestaré. ¿De acuerdo? Tener muy buena semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.